Una mujer denunció que su ex pareja le hirió de una puñalada mientras se encontraba en la residencia de su madre en el sector Villaverde de esta localidad. Que, que era marido mío y papá del niño. Donde quiera que me ve, me quiere dar el golpe. Tenemos tres años de dejado Y ahora, pues yo estaba donde mi mamá buscando a los niños, me entró a puñalada. ¿Eso es una puñalada? Eso es una puñalada. Mamá me prendió esa por los vecinos que salieron, porque ahí me tiró para matarme. La justicia no quiere asignar. Tiene tres querellas puestas mía. Y de todo, y, no queda, y la justicia no quiere asignar. ¿Cuál es el nombre de él? El Tomiguel Reyes, le dicen papillea. ¿Dónde vive él? En Villaveide. Me dice que tú no pones la denuncia, ¿por qué? Yo, él tiene tres querellas, la justicia que no quiere asignar. ¿Tiene yo... familia que son fiscales sí, él? Sí, yo no sé cómo se llaman, pero él tiene familia que son, que son jueces. Eh, ¿Jueces o fiscales? Fiscales, fiscales. Ok, ¿qué tiempo tienen ustedes separados? Tres años. ¿Ustedes tienen hijos? Uno solo. Entonces, ¿por qué él te agrede? ¿Qué, ¿Él quiere volver contigo? Parece que sí, pero que, que yo no quiero estar con él, por pues lo maltrato y los golpes que él me da. ¿Tú te dejaste de él? ¿Por qué? Por eso mismo, pues maltrato físico. ¿A quién tú responsabilizas si algo a ti te pasa? ¿A quién es? Eh, a la familia de él. Yo no sé cómo se llama su familia, la que le está ayudando a él allí en la justicia. ¿Para que no caiga preso? Para que no caiga preso. Pero el día que me pase algo a mí, vea, lo hago responsable a él. Para NTN. Ileana Durán